Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar el hueso occipital. Bueno, pues como veis, el hueso occipital en esta, en esta vista inferior, eh, bueno, pues está representado por este hueso que está aquí dibujado de color eh, rosa-violeta. Vale. Eh, lo vamos a localizar en la parte posterior-inferior del cráneo. Fijaros aquí, de la parte posterior-inferior lo vamos a tener de este color, es la parte posterior-inferior del cráneo, ¿de acuerdo? Y eh, va a formar lo que vamos a denominar nosotros la fosa craneal posterior, ¿vale? Fosa craneal posterior. Bien, podemos distinguir varias partes dentro de este, del hueso occipital. ¿vale? Podemos distinguir eh, pues una, una parte escamosa. Podemos distinguir también los cóndilos, dos cóndilos. Podemos distinguir también una parte basilar. Y por último, eh, pues lo que se denomina el agujero magno. Vale, bien, el agujero magno es lo que caracteriza a, a, este, a, este, a este hueso craneal, ¿de acuerdo? Es este agujero inmenso que tenemos aquí, agujero magno. Vamos a poner aquí agujero magno. Esta será la parte escamosa, ¿vale? La escama. Esta parte escamosa, bueno, la parte externa ya vemos que es convexa, ¿de acuerdo? Luego después tenemos los cóndilos, aquí estarán los cóndilos, ¿vale? Y esta será la parte basilar. Bueno, pues eh, vamos a empezar un poco por lo que es la, la parte escamosa, ¿vale? Vamos a ver la parte escamosa. Bien, pues la parte escamosa, eh, hemos dicho que es convexa, va a tener una parte eh, parietal, va a estar y otra parte, eh, bueno, está unida al hueso, eh, la vamos a estar unida a los dos huesos parietales, Va a estar los dos huesos parietales, ¿de acuerdo? Que están aquí en amarillo. Y también va a estar unida la parte escamosa a lo que es el hueso temporal, la parte mastoidea del hueso temporal. Bueno, entonces eh, aquí no se, ve, no se ve gran cosa, pero bueno, eh, yo tengo que lo que es la, eh, la escama, que es convesa si está. Al parietal se articula, al hueso parietal está articulado a través de la sutura landoidea. ¿De acuerdo. Y al hueso eh, temporal vamos a tener eh, que, bueno, se va a articular con, con la parte mastoidea. <ríe> Lo tenemos aquí. Esta sería la parte mastoidea, vamos a ponerla a ver con este color si vemos algo, vale, esta sería la parte mastoidea, ¿sí? Y luego aquí tendríamos nosotros, bueno, pues la parte, el parietal. Tendríamos parietal y aquí nos vamos a encontrar con el temporal. Y aquí es el occipital. Bien, nos vamos a encontrar los dos cóndilos, uno a cada lado. Y eh, hay dos eh, conductos importantes que hay que señalar aquí, ¿vale? Uno será este que veis aquí y otro será aquí, este. ¿vale? Este está en la parte posterior, con lo cual le vamos a denominar el... Con, es, eh, el est eh, perdón, este está en el extremo posterior, ¿vale? Y será el agujero condileo posterior. Mientras que este que veis aquí es el agujero con es el agujero hipoloso y que lo vamos a localizar en la parte anterior del cóndilo eh, antes de pasar a la zona a, la, a lo que es la parte basilar, comentar que el límite que tenemos nosotros, este límite que veis aquí entre el hueso occipital y lo que va a ser, y el hueso, y el hueso temporal. Nos vamos a encontrar aquí, lo veis, perfectamente. Lo vamos a poner este color. Es lo que vamos a denominar agujero yugular O también se le llama agujero rasgado posterior. Es importante ¿por qué? porque eh, es un, es, va a ser una zona, es un conducto de drenaje eh, de sangre a través de la vena yugular interna y también por ahí van a pasar tres pares craneales. Eh, pasamos a, ver la, a estudiar lo que es eh, la parte basilar y para estudiar la parte basilar es mejor eh, darle la vuelta al cráneo. Bueno, entonces cambiamos la vista. Para ello venimos aquí y tenemos, bueno, pues dando un corte axial, nos vamos a encontrar con lo que es la, la, lo que es la, la base del cráneo. Entonces tenemos aquí dibujado a la derecha, podemos observar claramente ¿vale? cuál va a ser el, el hueso occipital. ¿vale? Tenemos el agujero magno, se identifica perfectamente. Aquí tenemos, esta es la parte escamosa, de la ponemos a escamosa. Y esta será la parte basilar. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos la parte basilar. Bueno, pues eh, hay una estructura, ahí tenemos una estructura que ya os sonará, que se llama clibus. ¿Vale? El clibus. El clibus eh, es una superficie inclinada, ¿vale? Va a ser una superficie inclinada de la unión entre lo que es el dorso de la silla del esfenoides, aquí nos os acordáis, silla del esfenoides, ¿vale? Y la parte basilar del hueso occipital, repito. Ahí tenemos el clibus, ¿vale? Tenemos lo que es el clibus. El clibus es una superficie inclinada de la unión, ¿vale? Aquí lo tendríamos, ¿vale? Aquí estaría, estaría, sería este de aquí, ¿Vale? es este de aquí, sería el clibus, que es, una, es eh, una superficie inclinada en la unión entre lo que va a ser el dorso de la silla, ¿Vale? el esfenoides con la parte basilar del, del occipital. Podemos también eh, ver aquí una serie de estructuras en la parte escamosa, Vamos a borrar aquí, esto que puse aquí, borramos, a ver si nos permite, y borramos aquí, perfecto. Entonces, pues, bueno, ¿qué podemos localizar? Bien, aquí tenemos, esta será una fosa cerebelosa. Podemos localizar también lo que es el surco. ¿Cómo se llama? Surco del seno transverso. Y aquí nos vamos a encontrar con lo que es la protuberancia occipital interna. Que se va a corresponder con la protuberancia occipital externa. Bien, eh, esta es la fosa cerebelosa, aquí esto sería la fosa cerebral. cerebral. Y aquí tenemos lo que va a ser el agujero magno. Algo que se nos olvidaba. Perfecto. En los cóndilos, simplemente comentar que eh, los cóndilos se van a articular... Vale, con la C1. ¿De acuerdo? Estas son superficies articulares que se van a articular con la C1, que será el atlas, ¿De acuerdo? Nada más. Entonces, hasta aquí este vídeo sobre el hueso occipital. Espero que os haya sido interesante. Nos vemos en clase. Venga, hasta luego.